Bueno, estamos ya entrando en temporada, ¿qué estamos? ¿a un mes del mundial? Sí, más o menos, ¿no? 37 días, faltaban ayer y faltan 36 36, o sea, estamos ya en cuenta regresiva para lo que va a ser este mundial extraño, además hay que se juegue en, eh, en el, ya llegando a la fiesta, que se juegue con calor para nosotros. Eh, y un libro que. Eh, lo, lo, lo encontré, un libro que se puede descargar digitalmente, se puede comprar también, se puede descargar en PDF y este, comprar en otros formatos digitales por ahí más cómodos para leer. Eh, que es El final del deporte, como lo conocimos, de eh, Marcelo Gantman. Bueno, reconocido. Título, ¿eh? Periodista este, deportivo que está teniendo la amabilidad ahora de sumarse a esta mesa virtual. ¿Cómo te va, Marcelo? Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias por el llamado y por la presentación y por mencionar el libro. Todo muy bueno, bien. Bueno, eh, a ver, eh, ¿por qué ves que el deporte como lo conocimos. Eh, se, tiene... terminó. Sí, se terminó. ¿Se <risa> terminó o se está terminando? No, en realidad eh, es el, el final del deporte como lo conocimos, en el sentido de, de que prácticamente todas las maneras que hay de vincularse con el deporte, ya sea consumiéndolo, siendo espectadores y, eh, o, o practicándolo, teniendo que tomar decisiones, como puede hacerlo un, un director técnico o un dirigente de, del club, eh, han cambiado totalmente a partir, entiendo yo, de, de, de dos elementos que tienen que ver con la tecnología y el uso de los datos a partir de, de la tecnología. Entonces, la idea del final al, del deporte como lo conocimos es que yo creo que todo aquello que conocimos sigue estando, todavía sigue, sigue estando en pie, todavía... Eh, podemos eh, escuchar un partido por radio, como, como, como era la radio cuando, cuando comenzó, eso no ha cambiado, pero eh, so, sobre ese mundo hay un nuevo mundo eh, que nos lleva a pensar que el final de, del deporte como lo conocimos es justamente esto, un cambio de paradigma que me parece, con total libertad, el que lo quiere asumir lo asume y el que no tiene interés no lo asume y sigue haciendo las cosas como siempre. Eh, y me parece que eh, la idea era justamente representar eso, como dos mundos superpuestos que ahora existen en el deporte a partir de lo que yo entiendo fue una irrupción de la tecnología, sobre todo en la década pasada. Eh, Marcelo, vos sabés que ojeando, tú, tú, va, ojeando no, porque no tiene hojas, porque es, este, no sé, escrolea, escroleando, escroleando Escrole. sería... Este, era parte de la idea también. Eh, eh, ah, entonces, ah claro. esto de hacerlo digital exclusivamente tiene que ver... Sí. En, ah, en línea con es, el abordaje de, no, es, es simbólico. Contás en un momento el disparador del libro y contás como una especie de anécdota familiar, ¿no? Que es que estás con tu hijo viendo un partido, una cosa así, y él está pendiente de las redes, del celular, y vos le decís: No vas a ver el partido si sí cuando pase algo eh, importante. Esto cambia también el modo, porque, a ver, el chiste de un. O sea, ver el resumen de goles, no sé si tiene sentido. El sentido del gol tiene que no viene pasando nada y de pronto... te sorprenda, claro. Que te sorprenda. Que claro te que sorprenda. ¿Cómo se relacionan entonces un poco estas generaciones con ese, eh, digamos, si vos vas a ver nada más que lo que... O sea, existe el nada más que lo que importa y cómo se relacionan, ¿no? La, las nuevas generaciones con esto. Eh, yo, yo soy de la idea... Eh, la, la verdad que se fue el disparador, eh, no solamente para hacer el, el libro, porque cuando yo lo cuando yo encuentro esa, esa situación compartiendo eh, el momento con, con mi hijo en el living de casa viendo un partido, lo cual ya es todo un acontecimiento, eh, y en, en este caso mi hijo menor, eh, esto que vos describís tiene mucho de generacional, eh, es decir, intuyo que para nosotros los que estamos hablando acá, la idea de ver un gol en el momento en el que sucede eh, y, y experimentar lo que a vos te despierta cuando se produce un gol, es como la, la principal forma o, o la manera principal de, de vivir el deporte. Pero por lo que veo, para otra generación, no. Eh, o no todo el tiempo. Eso, eso es lo que a mí me, me llamó la, la atención. Eh, porque es una generación que sabe que si algo que sucede ahora, no, eh, ellos no, no acceden a eso, lo van a tener más tarde, o lo van a tener dentro de dos, tres minutos en en un feed de, de Twitter o en Instagram y, y, y va a estar ahí. Por eso es el final del deporte como lo conocimos, porque para nosotros, los que sentíamos que el partido sucede en el momento que sucede y no en otro momento, deberíamos preguntarnos si era así porque no había otra manera de, de acceder claro. a él, ¿no? Eh, sí. eh, entonces, ahí es donde yo veo que hay un cambio de, de comportamiento que tiene que ver con las nuevas formas de... De acceder a aquello que, que nos interesa o, o el valor de ver una serie en el momento en el que se, se estrenaba O sea, eh, y, y todavía esa cosa eh, esa cosa de debut eh, Hay plataformas que la siguen teniendo Como es el caso de, de HBO u otras Donde, eh, no sé, eh, Game of Thrones sucede sí. el domingo a la eso, noche Eso y, te iba a decir, y, y, y, La Casa del Dragón ahora la casa del dragón, eso, eso sigue pasando. Pero vos sabés, y yo sé, que si el domingo a la noche yo tengo un plan familiar, o tengo un plan con una amiga, con un amigo, tengo otra cosa, no voy a lamentar no estar a las 9 de la noche claro. sentado eh, frente a la pantalla, porque sé que después lo voy a lo voy a poder hacer. Uh -huh. Bueno, eso que pasa con las series a una generación le está pasando con el deporte claro. también, donde el valor del vivo sigue siendo el principal. Pero ya no es el único valor. Ya no es obligatorio. Entonces, no es obligatorio, no es mandatorio, como, como dirían, se diría en inglés. Uh -huh. Mandatory. No, sé, no es una obligación, no es que hay que hacerlo ahora. Entonces, la, la idea tan remanida de lo ves cuando querés, en el momento que, que querés, no es tan remanida. Eh, sucede porque los chicos de entre 18 y 25 años no se van a quedar en casa viendo un partido porque y, y van a... Va, van, a, van a matar una salida con amigos porque a la noche es, es el partido y hay que estar en casa y estamos todos juntos, no, no, eso ya, ya no pasa y no está mal que quienes lo quieran seguir viviendo lo vivan así y tampoco está mal que quienes no quieran vivirlo así lo vivan de, de, otra, de otra manera, entonces bueno eso es un poco lo que yo también traté de reflejar, aunque no es el único tema eh, dentro de, del libro, ¿no? Pienso también Marcelo en la cuestión de, por ejemplo, de la liga profesional del fútbol que se está com codificada, que tenéis que pagar para ver el partido. También el acceso, en el acceso a, a ver el partido después, lo que en un momento se llama como en diferido, en sí. on demand, también hace que no tengas que por ejemplo, si lo ves en, en Twitter o si lo ves en Instagram o en Facebook, no vas a tener que tener ese adicional de pagar el partido. Después ves los goles cuando termina. También como otros factores que se le van sumando más allá de la cuestión generacional. Digo, sí, como, totalmente. como que se van ahí interseccionando. Sí, a, a, yo, yo creo que hay varias razones para que este cambio de comportamiento suceda. Uno claramente puede ser económico. Uh -huh. Entonces... Eh, los partidos codificados también estaban cuando todas las plataformas sociales no no no, no, no estaban, estamos hablando sí. de la sí. década de, del 90. Bueno, ahí el, el asunto era cómo yo burlaba el codificado para, para verlo de, de la manera más económica posible. este Cómo, cómo pirateabas con el famoso pituto para, para, ver, eh, para no pagar. Bueno, eh, el cambio que yo creo es que esa era una razón... Este, pero la otra razón poderosa es eh, un cambio en la importancia que se le da a, a, ese, a ese contenido, que va más allá de la, de la variable económica. Eh, y que también hace replantear la, la, variable, la variable económica. Hay muchos estudios que marcan que eh, para, quizás acá el term, yo lo uso mucho en el libro, pero acá quizás no está tan tan extendida la, la categoría la famosa generación Z que tienen claro. entre 16, 18, 24 años, por ahí, eh, ellos dicen que eh, en, en muchos mercados, no tan lejos, por ejemplo en Brasil, que, no te, eh, que ellos no, no tienen problema en pagar por contenido, pero quieren elegir por qué pagar. Claro. Entonces, eh, si se pudiera pagar, por ejemplo, por... Por los 20 minutos de un partido de fútbol, eh, ellos pagarían eh, un acceso a, a una plataforma que les permita ver los últimos 20 minutos de, de un partido de fútbol. Ahora, eh, eh, ¿esto es, eh, digamos, ¿es descabellado? No, la verdad que no, porque una organización como la NBA hace rato que, tiene, que da la posibilidad de comprar, eh, comprar tiempo para ver la NBA. Podés, podés pagar eh, para ver 10 minutos, podés pagar para ver el último cuarto de un partido. Entonces, esa frase esa fragmentación de, del consumo, no es que a, a una organización como la NBA se le ocurre de la nada hacerla, no ellos empiezan a analizar y ven que el comportamiento de los fanáticos más jóvenes de ahora, que van a ser los fanáticos del futuro dentro de 15, 20 años, eh, tienen otra, otra manera y otro foco de, de interés, entonces eh, esto desafía un poco a lo que se llama el modelo de negocio de, de, del fútbol, ¿eh? Están los que tienen los derechos, los que los comercializan. ¿Están preparados para ofrecer fútbol en los últimos 15, 20 minutos de, de, de un partido? ¿Es preferible mantenerlo como ahora y, y, y que el modelo sigue siendo el de antes? Donde vos ya no solamente no podés comprar un partido, sino que tenés que comprar todo un campeonato para, para, para verlo. Este, creo que en ese aspecto incluso hemos retrocedido. En, en otras épocas, con la televisión codificada, vos podías comprar... Eh, paquetes de, del fútbol Ver Boca, River o uh -huh. ver a algún otro sí. Ahora no, ahora tenés que comprar La, la totalidad, la me compra. parece que claro. Que, que no, solo, no solo Estamos frente a un modelo este, Bastante cerrado, sino Bastante anticuado en ese sentido claro. Que a lo mejor los que Por un tema económico no pagarían ahora Si vos le dieras la posibilidad de De comprar la transmisión de su propio equipo No sé, estudiantes gimnasia Boca, River, Independiente, Racing eh, lo harían, lo harían, pero bueno, eso ya, ya tiene que ver con decisiones comerciales. Marcelo, eh, me, me hago la pregunta eh, si cambió el sentido de pasional, porque también ahí me parece que es muy importante en esto, ¿no? porque decir, eh, yo veo a, a mi equipo por, por pasión y no, no puedo esperar a verlo en otro momento, eh, o quiero ir a la cancha... Eh, me parece que ahí el sentido pasional hacia un deporte, hacia una serie, hacia lo que quieras, eh, me parece que ha cambiado en esto que decís vos, ya no vemos las cosas como las veíamos antes o ya no es lo mismo. ¿Te parece que tiene que ver ese camino pasional que por diferentes motivos, como decía Robert, el pay per view y esas cosas, ¿Han cambiado también esa forma de, de pasión que sentíamos por ir a ver a nuestro club, a ir a ver tenis o ver una serie? Eh, sí, sí, sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo, cambió, cambió la pasión. Pero a mí, me, me gustaría hacer hincapié en esto, en que cambió, no es que se diluyó o que desapareció. Claro. Para los que somos más grandes ese cambio con respecto a la pasión no significa que, que se ha perdido la pasión. Y yo, que, que ya voy camino a los 60, eh, siempre, siempre vengo escuchando desde muy chico que, que bueno que ya no hay pasión, que el fútbol no, no es el, el de antes. Eh, el fútbol, sobre todo el fútbol argentino, es recontra nostálgico y siempre el momento que vivimos ahora es el peor. Eh, claro, esto siempre. Viene, viene, suce viene sucediendo y yo soy un ferviente, ferviente luchador contra ese concepto que me parece excluyente, me parece conservador, me, eh, me parece espantoso. Siempre lo que pasa ahora es lo peor y siempre sí. lo mejor estuvo atrás. Uh -huh. eh, conmigo, conmigo no, no cuente para los eso. Pibes no son y me tan Claro, por supuesto, como, porque como nosotros, encima, eh. Marcelo, las canchas siguen llenas, ¿no? Eh, totalmente. Como, como totalmente, antes y como y el, siempre, ¿no? Y el, el valor de ir a la cancha sigue siendo uno de los valores principales, el valor de ver el partido cuando sucede es, el, eh, es lo principal. A mí es la manera. A mí la manera es la manera que más me gusta. Este, a ver, sobre todo viene el mundial. Eh, el mundial no lo voy a ver, no lo voy a ver demand el partido. Lo voy, no, lo vamos, todos lo vamos a ver y la televisión va a explotar y los ratings va, van a explotar. A lo que tenemos que estar atentos ahora es a qué va a pasar con el consumo de, lo conten, de los contenidos cuando no se trate de, de, un, de un partido en vivo. Este, yo yo quiero ver qué es lo que, que también lo puse en el libro. Qué es lo que va a pasar con, no hablo con los 90 minutos en los que juega Argentina, o, o Brasil, o España, o, o los otros seleccionados, Francia, que no, nos pueden atraer. Eh, ¿Qué va a pasar con el resto de, del día, eh, cuando la, con la gran cantidad de streamers argentinos que van a ir allá, que tienen su propia audiencia, tienen su, su propia comunidad? Me parece que ahí va a estar la, la novedad. Después el partido todo lo vamos a ver por televisión. Después me interesaría ver cuánta gente va a dejar, no solamente dejar, sino tener a, a los streamers como, como segunda pantalla con el contenido que generan, eh, acompañando el momento de, de ver la, la, la transmisión de un partido. Entonces, redondeando la idea, yo creo que hay que estar abiertos a comprender que la pasión y las manifestaciones de esa pasión han cambiado. Pero después, eh, basta que cualquier momento. A ver. Se, se sigue hablando en las redes sociales de, de, de Gallardo ahora, hizo ya lleva diez horas de, del anuncio, sigue siendo tendencia. Bueno, si eso no es pasión, ¿qué es la pasión? ¿no? Claro. Entonces hay, hay, hay que entender que que, que, que bueno que ahora esa pasión se manifiesta de otra manera y que después qué se hace con esa pasión también se gestiona y se resuelve de, de otra manera, que es diferente a la de las generaciones que eh, anteriores, ¿no? Marcelo Gatman anticipa el final del deporte tal como lo conocimos en este libro que estamos repasando, la última, eh, al menos por mi parte y brevemente porque ya se nos va el tiempo, pero no quería dejar de nombrar el libro, también aborda eh, algunas novedades tecnológicas que nos vamos a encontrar en el Mundial de Qatar. Si nos podés enumerar brevemente cuáles son, qué cosas diferentes, nuevas vamos a encontrarnos eh, en estas pantallas dentro de 35 días nada más cuando empecemos a ver los partidos. Mira, para, para mí hay dos cosas eh, muy claras, unas que van a estar bastante a la vista y otras no tan a la vista. Lo que está más a la vista va a ser... Eh, el sistema semiautomatizado automatizado de, de detección de, de offside del fuera de juego uh -huh. que yo creo que yo creo que va a ser muy polémico eh, porque estamos hablando ya de, de medir milímetros en situaciones de, de juego y ahí hay un desarrollo tecnológico muy muy grande muy caro eh, ya no, no lo no marca el de... juez de línea el offside dice se detecta solo o complementa eh, tipo VAR al fallo del juez de línea, ¿cómo es el tema? Exactamente, se detecta solo, pero sigue estando el factor humano para tomar la decisión si ese offside hay que cobrarlo o no, si uh -huh. el jugador que aparece en posición adelantada influye o no en la jugada, pero va a ser un sistema muy muy rápido eh, que va a generar una, una animación en la pantalla para... Ya, ya algo se está viendo en la Champions League, por ejemplo, eh, cómo se genera una animación en 3D para marcar lo que... Lo que pasó con, con esa jugada en cuanto a la posición adelantada. Va a ser muy polémico eh, porque eh, todavía todavía no no, es, no sé si estamos dispuestos a que el fútbol se mida tanto por, por milímetros. Obviamente si nos van a anular un gol eh, vamos a estar enojados, pero si ese gol se lo anulan al rival no tanto, eso sabemos que, que va a pasar. Y esa va a ser una de las cuestiones que más está más, más a la vista. Lo que no va a estar tan a la vista es el acceso a la información en tiempo real que van a tener los cuerpos técnicos durante el partido, eh, con, eh, con el manejo bueno de tablets, de, de, de envío de información en video, de datos que van a van a recibir, van a, van a tener una cantidad de información inusitada que nunca antes han tenido eh, y que les va a servir para... Eh, yo, yo lo que digo es para, para saber un poco más qué es lo que pasa en un partido eh, en función no tanto de dónde está la pelota, sino de lo que está pasando con los movimientos de, de otros jugadores eh, cuando, cuando no le estamos prestando atención al, a, uh -huh. al lugar donde está la pelota. Es un, algo bastante complejo, no es información para... Va a haber información extra de datos para, para los espectadores, para los fanáticos, pero me parece que el, el cambio más fuerte va a estar... Eh, Va a estar ahí. Este, Escalón y cualquiera de los entrenadores de, del mundial, eh, incluso tuvieron que hacer capacitaciones eh, muchos cuerpos técnicos antes de ir eh, a, a Qatar, eh, van a tener un, un acceso a la información que nunca, en tiempo real, que nunca antes un cuerpo técnico eh, ha, ha tenido en la historia del fútbol y bueno, después van a tener que determinar ellos si esa información es valiosa o no, si la usan o no, pero lo cierto es que esa información va a estar. Bien, Marcelo, te agradecemos mucho la comunicación. Esto recuerden, el final del así pueden este, descargarlo en versión PDF de manera gratuita y si no pueden comprarlo en otros formatos, entiendo que son Movi o pub, que son por ahí más amables a la hora del, la del la Kindle lectura. y eso, para modificar los tamaños y eso. Ahí, bueno, los linkean a dónde comprarlo y bueno, te, te agradecemos mucho por el tiempo que nos has dado. No, gracias a ustedes por el, por el interés y por la charla. Que sigan bien. El buen sábado.